En el video del día de hoy, convertiré a estos youtubers en mods de Minecraft Y al crearlos, contrataré a cada uno de ellos para que reaccionen a sus propios mods ¿Quieres ver cuáles fueron sus reacciones? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ¿Qué mods te gustaría ver en los próximos videos? Sin más que decir, ¡Comenzamos! Comenzamos con el mod de Alexi Y para ello utilizaremos un Creeper Lo primero que hice fue pintarlo de blanco Y luego procedí a hacer su carita Después le pinté el collar Y por último le hice los tenis facheros Y la tremenda cola que se carga ese tipo Y voilà. Así quedó el Alexi Creeper ¡Vamos a ver ahora! su reacción Ok, Alexi Te he traído aquí en Minecraft Para darte una sorpresa ¡Bro oh, qué sorpresa, qué sorpresa Es una sorpresa que ya muchos han visto Y yo quiero que tú también reacciones A tu sorpresa Pero antes oh, que antes, quiero verla. Antes de mostrarte la bro Quiero quiero que me digas ¿Qué mod o animal te gustaría hacer en Minecraft? ¿Qué mod me gustaría hacer en Minecraft? Ah... Um, Um, um, um, um. Es buena pregunta, eh, porque claro. si te fijas, puede ser el dragón de Lend y destruir todo. Pero, pero, ¿sabes qué, qué, qué me encanta? A ver, ¿cuál te encanta? ¿Cuál te encanta? Aparte de ser un lobo, el, claro. El, el, claro. los lobos son lo mejor. ¡El ajolote! ¡El ajolote! Mm, bueno, al parecer no vas a ser en sí un ajolote. Mira, bro, esta es mi sorpresa y quiero que la reacciones. Oh. <risa> Espera. ¿Qué es esta abominación? ¿Hola? Eres tú, pero amigo no es creeper, loco. ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Está horrible. <risa> está, está, está, bonito. está horrible, me encanta. Está explosivo, amigo, loco. Qué, qué raro, soy yo, ¿en serio? Ostras. ¿Raro? Está bastante guapo, ¿eh? Bueno, mira, Soy un ya, creeper. Ahora que ya reaccionaste a tu creeper, quiero que lo asesines. Asesínalo. ¿Qué? Claro. ¿Qué? Pero, pero, ¿Sale? pero, pero, pero, pero, si soy yo, ¿cómo lo voy a asesinar? ¡Pero Bro que también tiene otra sorpresa! ¡Dale, dale, Eres dale. como mi hermano muñaño Ok, <risa> lo siento, pero pues, voy a acabar con tu sufrimiento ¡Muere! ¿Te dio algo, papu? ¡Oh, uh, mira, uh, sí! Uh, ¿Qué a es, ver? es esto? ¡Oh, qué bonito! Tíralo, mira, mira, ¡Mira, mira, mira! ¡Claro! ¡Es, una es una chiquito. Una chiquito, papu! ¡Oh, qué guapo, qué guapo! Mira. ¡No, no, no, dame más que los quiero matar a todos! A ver, a ver, a ver, te coloco, te coloco ahí, bastante Ahí está, Muchos. ahí está ¡Muchos! Chiquitos, para mí muere, muere. Voy a tener un ejército de Alexi chiquitos. ¡Ah! ¡Ah! Oye, no me puedes matar. Están está los Alexis. los Alexis Chiquito, tengo otro, está, tengo está. otro, tengo ¿Te otro. Queda uno, queda muñaña, te queda uno, te queda un muñeco, te queda un papo. Ahí está. Vamos. Grande, te tengo tres sopresa, Alexis papu. chiquitos. Me encantó, me encantó. Mira, Tranquilo. ahora soy el general de un ejército de Alexi chiquitos. Todos ustedes, síganme. ¡VAMOS A DOMINAR EL MUNDO! ¿Qué calificación le das a esto, bro? ¿Qué calificación le das a tu... Ah. a tu no. Bueno, si no explotase... ¡AH! Cuidado, <risa> ¡CUIDADO, CUIDADO, CUIDADO! Yo le doy... ¡Un 10! ¡Me encantó! Diez Sí, ah, sí, sí, sí, sí, no, sí, pero... tremendo, tremendo pues... Espera, que esto no se va a quedar así, Gameplay. Ja, ¿Tú ¿Qué? qué crees? ¿Qué vas a hacer? <risa> ¡No! ¡No! ¡No! Ahora pasaremos con el mod de Dani Para este perro guato utilizaré una tortuga Eh, ¿por qué sí? Le pité el caparazón azul como su playera Y le hice la cara y patas de Soy Dani lo más parecido posible Y así quedó nuestro Dani Tortuguín Vamos a ver cómo reacciona Danny con su mod Ok, Dani, te he traído en el Minecraft para darte una sorpresa, bro Mira Primero que nada, quiero que me comentes qué animal o qué mod te gustaría hacer de Minecraft Así que... ¡Oh, Así, oh! oh, oh, oh un, un calamarino! Mira, mira, puedo ser un calamarino, una tortuga, oh, un iguana! ¿Y si me convierto en iguana? Eh, no, iguana no hay, pero le atinaces a uno. Mira, reacciona tú mismo, reacciona. Dani Tortuga Papu <ríe> ¡Amigo! <ríe> Eres tú loco en el multiverso, No, es bellísimo, pero ¿sabes qué bellísimo más que uno? Son dos Danis. ¡Oh! ¿Qué? <risa> muy... te ¿tienes, al ¿No ¿Eh? tienes alguitas? No, no, no hay alguita, no hay alguita, pero mira, son tus primos locos, o sea, son idénticos a ti. Dame, dame una Amigo. calificación. Amigos, son muy bellos, pero espérate, antes de darte la calificación, mira, mira, mira. <risa> ¡Ah, mira, ya lo viste, completo No manches! <risa> <risas> ¡Es un minisami, tortuga! tortuja! No, no, ¡Hola, ¡Le ¡Les dando cachetadas el otro, what the fuck! De no? hecho, hay que acariciarlo, para allá bro, ¡Ay, no, perdí! No sé, espérate, bro. Se, se está acercando al agua ah, se, se dice que esos animales salvajes Tienen que acercarse la primera semana en el agua ¡Para allá! ¡Sáquese al mar! ¡Bro, pero tengo que ser libre es que ¡Tengo que ser libre! ¡No me pueden atar! ¡No, no puede ser! Bueno, todo por eso Ya después de checarlo hacerle un poquito de tuning Amigo, parece que no están respirando sí. bro, Yo le daría... Un 8, un 8, la verdad. Ocho? Está muy fácil. Un 8 de 10. Es que sí. Un 8 de 10. Yo digo ah, que un 8 bueno. de 10. Bueno, bueno, bueno. Está, está hermoso, la verdad, eh. Me, me encanta. Está bellísimo. Lo mejor de todo es de que parece como que me estoy arrastrando por el piso en plan de. <risas> no puede respirar Ahora vamos con Rabito Para él utilizaré la gallina Porque sí, hay que admitirlo Es un poco cobarde Lo coloreé de blanco y luego le hice el suerte típico de Rabito Por último le hice los ojos de colores Y le hice la colita redondita que no puede faltar Y bueno, así que nuestro Rabito, gallina ¿Quieres ver cómo reaccionó? Pues vamos a ello En este mod hubo un pequeño fallo Donde el juego no reconoció las orejas Así que... Bueno, va a estar calmo Ok, Rabito Te he traído aquí en el mundo de Minecraft porque... Tengo una sorpresa para ti, bro Bro, bro, bro ¿Qué sorpresa, bro? Dime, dime, dime. debe ser una muy buena sorpresa ¿Sí? Para que me hayas traído aquí Claro que sí, es una muy buena sorpresa Pero antes que nada, Rabito Dime, ¿qué animal de, de Minecraft o qué mob te gustaría ser convertido? Mm, me gustaría ser un salmón Porque ¿Un salmón? no sería ser un salmón ¿Un sí, sí. salmón? Pues mira, bro, sí, mira lo que bro. tengo aquí, bro Bro, bro, ¿qué es esto, moncloro? ¿Qué es esto? ¿Un Bro, eres súper en forma. gallina, bro ¿Por qué soy un pollo? No quiero ser un pollón, quiero ser un salmón No, bro, pues mira, eso lo he creado yo con mis propias manos Y pues mira, eres tú, pero en gallinita Como pues tú siempre le huyes a todo Pues ahí está Hola, bueno se nota que he creado por ti mismo Porque la verdad que está medio feito Pero pero no juzgo No juzgo o sea, Mira, siempre... ahora Ahora Rabito Agarra esta hermosa hacha y mata a tu a tu clon o sea, ¿me debo que matar a Dios de multiverso que soy un pollo? Claro bro, eso no me gusta, eso no me gusta <risa> bro, Pero bueno, lo haré Dale, dale, dale, dale, dale Mira lo que suelta, loco, mira ¡Una zanahoria! ¡Claro! Una de, uh, uh, con mi cara, eh uh, ¡Claro, con mira! Mi mira qué sexy, claro. bro Está súper Y te la puedes comer, ¿eh? También de paso. Me la puedo comer, es que no tengo hambre. O sea, vine, vine cenando, loco, vine cenando. Ah, bueno, bueno, te la guardas para para luego. Ok, Rabito, ¿te gustó el mod? Dime qué calificación le das a, a, al mod de, de, de pollo, Rabito. El mod como me tiró una sonora de mi persona Le doy un... Un 8 Un 8,5 bro 8, Un 8,5 ¿Bueno? <risa> bueno, bueno, bueno Que buena calificación la verdad A continuación realizaremos el mod de Emi Para Emi utilizaremos el Zoglin eso pintándole la piel morenito de Emi Luego pasé a hacerle la carita de su personaje Y después le coloreé su gorrito Ya para finalizar le pinté las patas Y le hice la cola Y bueno así que nuestra Emi versión Zoglin Vamos a ver cómo reaccionó Ok Emi te he traído hoy al Minecraft para darte una sorpresa ¡Oh, ¡Sorpresa! Sí. Me encantan las sorpresas sí. ¿Cuál, es? ¿Cuál es? Yo sé que te encantan mucho las sorpresas Pero antes de dártela, me gustaría que me dijeras ¿Cuál es tu mob o animal de Minecraft que te gusta? Y pues que quiere convertirte en él O sea, dime um, Me gustan las vaquitas Porque dan leche y está rica la leche Rica la leche, pues mira. ¿Sí? Hoy te ve he traído aquí parte tremenda sorpresa y es que te he hecho un mof, ¿Quieres conocerlo? Uh, sí, voy a tener mi mascota. Voy a tener mi sí, mascota. Sí, a sí. ver, muestra, mira, muestra, muestra. mira, tu mascota es esta. <risa> mira, mira. <risa> <risa> mi mascota me ataca, qué feo. Pero cómo no, no, que no. es feo, ponte, ponte creativo. <risa> es bro? horrible, mi mascota no me gusta. <risa> ¿Cómo no, no? Me... Pero, pero si son idénticas, son, son como hermanas, ¿sabes? Tú eres la flaquita y ella la gordita. ¿Te parece que soy idéntica a esto? Sí, mira, mira qué bonito. No, esto está horrible y no tengo que. ¿Qué es esto? No, no, no me parezco. Bro. No me parezco. No. Mira, ahora, hay otra sorpresa. Toma esto y derrótala. O sea, te auto ¿Qué? te auto-derrotas. Vale. Solo puede existir ¿Eh? una Emi. Dale. Ya valiste vale pero ¡Ah! pero fuerte ponte... okay ¡Ah! ha ganado ¡Ah! la emi cerdito ahora sí necesito que la asesines oh, en serio emi claro. to... dale dale no dale puedo, dale no, ahí está toma dale toma. ahí está mira lo que arrujó es como el mío pero negro claro oh. y, lo, y, y lo mejor de todo es que te lo puede comer a ver y ahora que te, dio, te dio mucha hambre, ¿verdad? Te dio patria Sí, me, o sea. me dio hambre mi, mi, mi, mi yo no tiene nada de bueno Entonces del 1 al 10 ¿Qué sí, calificación? Y no soy un cerdo, no soy un cerdo A un ver, cerdo. yo yo sé que no eres un cerdo Pero que lo hice a otro modo, ¿sabes? Te voy a poner un 1 un Porque me caes bien Pero tú no me caes pero, pero bien pero ¿Cómo que un 1? Sí, sí, se sí, bastante ¿Un No, no, bueno, está bien Por último haremos el mod de Betofi Para nuestro muñaño utilizaré el modelo del ajolote Lo primero que hice fue colorearlo en negro Luego pasé a hacerle su ropita Como no, su sombrerito que no me debe faltar Ya para finalizar le hice la cara de muñeño Y sus patitas Y bueno, así quedó nuestro ajolofi Muy muñeño la verdad A mí este fue el mod que más me encantó Ahora sí vamos a ver cómo reaccionó Betofi Betofi, Betofi, Betofi Loco, loco, loco, loco, loco ¿Qué panito! ¿qué pasa, mi pana? Bro, te tengo tremenda sorpresa, loco, a que no hay nenas, que es. Aquí no. ¿Mi hay... sorpresa? ¡Eh, hoy es mi cumpleaños! Oh, oh, oh, oh, ¿Un pastel? Eh, eh, ¿Las nenas? Eh, ¿O qué? ¿O no, dónde? no, no, no, no, no hay cachorrita ni nada de eso para ti, bro. Toda una pista tiene que ver con mobs de Minecraft. Eh, dime, por casualidad, ¿a ti te gustaría hacer un mob de Minecraft? ¿O has pensado? Sí, sí, sí, sí, siempre en la vida he pensado, me recuerda a yo quiero ser un murciélago, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por me recuerdo que Batman era un superhéroe y yo soy superhéroe. Eh, bueno, bueno, a ver, hay una sorpresa de que si sí eres un mod pero no eres un murciélago, no eres un murciélago. Entonces, ¿no por, qué me, entonces ¿por qué me dices que que, que, que mods quisiera volverme un murciélago? Ya, pero era, era pista, quieres conocer tu mob loco, ten... quieres conocerlo Pero, pero es, es, es mamadísimo, ¿Es da, da miedo al verlo sí. que da miedo Sí, sí, a mí me dio mucho miedo loco cuando lo vi A ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero Ok, yo quiero, ok, verlo. aquí lo tengo, papu, ahí está ¿Ahí está? Ahí, ahí, bro, eso mira no da miedo, eso no da miedo Sí da miedo ¿Pero qué te mira, parece? Hasta, mira, hasta, hasta, mira, mira, mira, tengo los ojos tuertos, mira, uno mira para otro y otro para el otro lado Bueno, así es como tú miras de vez en cuando, bro Aparte, mira, mira, mira, debajo de él, tiene la ropita tuya, loco Ay, ahí, ay, ahí. ay, es verdad, qué guapo A ver, está muy daño pero precioso, pero no da miedo, con esto doy ternura y besos que está bien bonito Y mira, mira, ven aquí Y mira como nada, loco Mira qué bonito ¡Oh! ¡Oh! Mira, ¡No! Beto... Betofea. ¡En otra vida sin nadar! Ahora, necesito que me digas una calificación en este mod Dime si te gustó o no te gustó y, y del 1 al 10, ¿cuánto le... Te voy a responder con una forma muy amable, ¿vale? A ver Me gustó, pero no da miedo Y tú me prometiste que te dio miedo Entonces, te estabas burlando de mí Bro. No me puedes matar, soy jesus <risa> Te estaba burlando de no, mí, no no, no no, no, no, no. Bro, te estabas burlando de mí. Ven para acá, te voy a dar un No, no, tres. no. no al parecer no te gustó, Ven ¿verdad? Ok, no. Lo no voy a tomar como un no. Adiós, me voy.